Buenas gente, ¿cómo están? Honestamente, espero que bien. Pero bien preparados para escucharlo, enojado que ando por toda la catarata de lloriqueos por parte de Gamefam y sus moderadores todos tóxicos y desesperados por dinero, así que decidí hacer este video en un pobre intento de rascar visitas quejándome de todas las mamadas de la comunidad de Roblox Studios, Gamefam y todo el desastre de Sonic Speed Simulator, ya que cualquier otro video de la decadencia de este juego son 17 minutos de repetir el mismo verso de que no le gustan los eventos una y otra vez, así que empecemos con el video. Primero que nada, un sistema de script tan simple como el de Fiton puede llegar a generar tanta discordia y toxicidad? Puede llegar a ser que Roblox en verdad tenga un buen sistema para desarrollar videojuegos? Claro que sí, ya hace un año que dejé Roblox Studio para irme a cosas más complicadas como COHTML5, pero que me pongo en la piel de cualquier creador promedio todo el estrés por el que se pasa la mayoría de las veces tanto como comunidad como con actualizaciones, ya que hacen actualizaciones en una pestaña cada poco tiempo y siempre tienes que estar atento a que un cambio en una línea de código no te cambie todo el juego y te lo haga injugable. Esto ya ha ocurrido en varios juegos que terminaron siendo completamente destruidos por los cambios en las líneas de código Códigos Y el cansancio de desarrolladores como lo era yo que solo querían hacer un jueguito con toda su creatividad. Por otro lado, la comunidad no es un poco tóxica, ni siquiera muy tóxica, la comunidad de Roblox Studio es extremadamente tóxica. Es imposible que si intentas hacer una colaboración con alguien no te encuentres con miles de ratas gringas que a cada rato intentan menospreciar tu trabajo o que te molesten a cada rato de cualquier manera que se les ocurra, y esto no es ningún tipo de exageración, la moderación de esta nueva era de Roblox es la culpable, desde que falleció el otro creador de Roblox, todo se ha vuelto extremadamente dictatorial y tóxico en la plataforma, literalmente si buscas en Youtube información sobre Roblox Studio es muy fácil encontrar cientos de videos de ratitas diciendo que jamás. Más llegarás a ser nada en esta plataforma porque nadie te quiere y ellos son los mejores y bla bla bla. Sabiendo esto, para pasar a la gran empresa GameFam, primero tenemos que entender el sistema de poco dinero que te da Roblox cuando pones Game bases en tu juego para ganar dinero, pues Roblox se lleva la mayor parte del dinero que ganas al conseguir Robux por la compra de los jugadores. Hay un video del Youtuber J de hace unos años que explica en una serie de videos estos problemas más a detalle, cosa la cual yo no voy a hacer ya que el video se haría mucho más largo de lo que yo quisiera, y además de que estamos aquí por Sonic Speed Simulator. Ahora, con todos estos conocimientos, podemos hablar de GameFam, una empresa creadora de juegos bastante interesantes entre comillas en la plataforma de Roblox. Muchos de los usuarios la recordamos por el pasar de los años como una empresa con antecedentes para nada buenos, como pasarse el copyright de ciertos juegos por los huevos, robar trabajos, no pagar lo prometido a sus trabajadores o simplemente no pagar, abuso y explotación laboral incluso a menores de edad, y un gran historial que manchó completamente el nombre de Gamefam. La relación entre Sega y Game Fan empezó con el juego de Roblox creado por Game Fan con un nombre que ya no recuerdo porque pasó demasiado tiempo, pero la mecánica se trataba de lo mismo que Sonic Speed Simulator, solo que era correr en un espacio cerrado a cambio de recompensas, lo cual lo hizo un juego bastante aburrido y genérico. Sin embargo, SEGA vio potencial en hacer un juego como ese pero con escenarios y personajes de Sonic, así que se pusieron en contacto con Game Fan para hacerlo, y crearon el juego Sonic Speed Simulator, juego con la primicia de correr por diferentes mundos de Sonic, conseguir personajes y conseguir recompensas como Chaos y Rastros entre más jueces. La beta salió el 8 de enero de 2022 pero inaccesiblemente al público, el 30 de ese mismo mes se publicó la beta a pago, porque sí, existen juegos que para jugarlos hay que pagar en Roblox, sin embargo el 16 de abril salió la versión oficial y completa a todo público y gratis. Las actualizaciones semanales fueron cumplidas, sin embargo los problemas que los experimentados en Roblox sabíamos que iban a ocurrir, comenzaron a surgir. Primero, a partir de la actualización de Sailor Times, se comenzaron a hacer eventos genéricos de recolección que se trata de literalmente agarrar miles o millones de un mismo objeto para conseguir una skin durante unas horas y dejar de jugar, o si no darte la alternativa de que gastes dinero en personajes que salieran una vez a la semana. El siguiente problema surgió con el pasar de los meses y fue lo de la mala paga, ya que como dije, Roblox quita gran parte de las ganancias, siempre que hay un gran equipo detrás de unos pocos desarrolladores, comenzaron a llegar las malas pagas o que ni siquiera llegaban, y los desarrolladores simplemente se hacían los tontos. Polémicas como esas ocurrieron montones de veces y Gamefam solo una vez dio una disculpa entre un millón de comillas, pero al final decían que Gamefam es una gran empresa que nunca le falta a sus trabajadores y siempre está para ellos, contradiciéndose literalmente. Los meses pasaron y el IP por el juego bajó a montones, uno de los problemas principales fue lo que tardaron en sacar a saco y las decenas de decenas que los creadores de contenido que tanto valoraban tiraban información falsa, o que ellos mismos peaban por nada a la comunidad, llegando incluso en una oportunidad a hacernos creer que habría un mundo de fuego como la Red y terminó siendo una escalada a las nubes hasta lo más alto y que te daban un trail que terminó siendo superado por el Jolly y que luego del Reborn quedó completamente inútil. Volviendo a lo de Shadow, a nivel empresarial todos se dieron cuenta de que el empujón que le faltaba al juego era Shadow y que luego empezarán a pensar mejor las cosas, ya que no queríamos un Tornado mal optimizado que solo sirva para romper mapas o para hacerle creer a los Pytowin que el Tornado servía más porque tenían todos los gamepases del juego, sin embargo desperdiciaron la última oportunidad de sacar a Shadow en diciembre de 2022, y ya a nadie le importó Shadow. La siguiente cagada fue en febrero de 2023, donde literalmente... Dijeron que querían reiniciar el juego para darle un lavado de cara porque con todas las cosas mal que estaban haciendo el juego quedó completamente manchado Sin embargo, nadie se esperaba que nos reiniciaran las estadísticas, los cientos de renacimientos, las estadísticas de nuestras mascotas y rastros Y no solo eso, nerfearon a todas las mascotas para que tardemos más y le quitaron la opción de evolucionado a muchas mascotas de cuentas específicas solo para molestar todo esto fue con la excusa de Red Star Rings a cambio, pero en realidad esto tiene una doble cara que contiene dos mentiras. Primero que nada no pusieron todas nuestras estadísticas reales, o sea que si eres como yo, que encantaste más de 20 mil veces a diferentes mascotas gastando más de 20 billones de rings, el juego solo me tomó como si hubiera encantado a 20 mascotas, además de que dio una falsa estadística de la cantidad de eventos que completé, y el resto de estadísticas también son falsas. La siguiente mentira respecta a que en realidad la cantidad de Red Star Rings no es nada con respecto a lo fácil que es conseguir Red Star Rings. Obviamente todo esto generó un descontento enorme ya que montones de horas de juego durante poco más de un año habían valido para nada, y ¿saben cómo respondieron? Les dieron ventajas especiales a moderadores, testers, PyTowings y youtubers sobrevalorados para que se burlen de los jugadores normales. Así es. Finalmente Shadow salió como una actualización que a nadie le importó y que se quedó permanentemente en los badgames. Ahora, la nueva polémica que si bien hace dos días a la noche informé enseguida todo lo ocurrido, no pensaba en hacerle un video porque andaba y aún ando muy enfermo, sin embargo, lo que sucedió fue que los trabajadores se cansaron de las malas pagas y la cuenta de Leax e información oficial FUNA en Twitter amenazando a GameFan de hacer un video larguísimo explicando todas sus estafas y cosas de empresa indeseable que hicieron. Por cierto, algo que mencioné demasiado poco es el hecho de que es verdad que dijeron que solo corran la voz para que Sega se entere solo en Twitter, pero esto obviamente es una mentira posiblemente para que los mods del Discord paren de lloriquear en los comentarios, es obvio que si la noticia solo se corre en Twitter algunos pocos cientos de gringos se enterarán y la funa pase de largo como siempre. En el Discord de charlas de SSS pidieron exclusivamente que hagan correr la voz de los hechos en todos los servidores que tengan que ver con el juego para que todas las cosas que hizo GameFam y los desarrolladores se detengan, ya que hicieron muchas otras cosas que por cuestiones de tiempo me limitaré a no mencionar, sin embargo se encuentra todo en el Twitter. Yo personalmente corrí la voz en varios servidores españoles de SSS como el mío, y de paso a. Por último, los desarrolladores prohibieron la subida de contenido de Sonic Speed Simulator en ciertas plataformas que aún se desconocen, todo un lloriqueo porque tienen miedo que Sega se entere de todo lo que está ocurriendo. En fin, no hay mucho más para contar, por ahora solo se espera que se pueda cambiar de desarrolladores para que este juego con tanto potencial pueda continuar creciendo, porque los trabajadores sin mencionar a los desarrolladores del juego, han hecho un gran trabajo en verdad, y honestamente espero que este juego pueda tomar el buen camino como lo fue en un principio. Bueno, ya dije todo lo que tenía que decir, y honestamente sé que nadie se va a enterar de la existencia de este vídeo informativo, sin embargo me resultó curioso hacer algo personal como esto. Sin mucho más, el guionista se despide y, hasta pronto.